Volarían a Flor Pena y Laurita Fernández del jurado, explosivas declaraciones de Marcelo Polino. El bailando por un sueño siempre genera polémicas, y las polémicas no se limitan solamente a las peleas entre los participantes, también hay peleas entre los participantes y el jurado, entre el jurado y Marcelo Tinelli dentro del propio jurado. Por supuesto, es común que todo el mundo hable y hable y hable sobre el show más visto de la televisión argentina pero hoy, la vista está puesta, casi con exclusividad de los miembros encargados de realizar la evaluación de los famosos. Y la razón de que todos estén viéndolos es porque parece haber una división clara, por un lado Marcelo Polino y Ángel De Brito. por el otro… Laurita Fernández y Florencia Peña. A esto se suma los rumores de que habría un cambio radical en el jurado, con la posibilidad de que saldrían dos miembros y entrarían dos nuevos. Por eso, con mucha picardía, Ángel retuiteó palabras de su amigo Polino. Volarían arroba flor bajo de guión bajo arroba la 4 del jurado. Posteriormente, Polino confirmó que la nueva integrante del jurado, en reemplazo, por ahora de Flor Peña, ocupada por su obra de teatro, será ni más ni menos que Soledad Silveira. Qué lindo volver a verte arroba valiente soledad venga. Punto.